Antes que comiencen a ver el video, tienen que saber que lo que van a ver corresponde al primer día del concierto del Speak Yourself en Los Ángeles. Y que el video que subiré después de este corresponde al segundo día, para que le puedan dar amor tanto a este video como a la segunda parte. Ah, bueno, bueno. Nuevamente, bienvenidos a mi canal. Como ya sabrán, estoy en Los Ángeles porque vine a ver a BTS acá a Los Ángeles. Hoy es el día 1 del concierto, por lo tanto, día sábado. Es muy, muy genial poder disfrutar por primera vez en mi vida un concierto de BTS que no es ni en Chile ni en Corea. Estoy esperando a la niña que me compró el ticket que va a llegar pronto. Le doy las gracias si que llegue a ver este video. Voy a mostrar un poco cómo es el sector porque está súper lleno, ni, ni en comparación a cómo estaba ayer. Ayer, cuando vine a comprar el merch, era. Habían como unas, sí, unas 300 personas nomás, pero ahora ya está lleno Ahora ya deben haber como unas 10.000, mil, personas afuera del estadio Muchas ya haciendo la fila para entrar Muchas ya eh, haciendo la fila para comprar merchandising y todas esas, esas cosas Así que, eh, ya, les voy a seguir mostrando Y no sé cómo vaya a resultar esto Pero antes de empezar con el concierto me gustaría mostrarle Algunas de las cosas que dice Los Ángeles antes de llegar al concierto ese mismo día Ya, les voy a mostrar mi bolso del concierto Es esto al final según las leyes como de acá de Estados Unidos Los bolsos de los conciertos tienen que ser transparentes Se le puse ese strap como Para colgarlo, acá adentro va con mi monedero Con mi tarjeta de crédito Va acá adentro también como unos certificados Que son como de los tickets y esas cosas Y puse colgando acá la Army Bomb porque no me cabía dentro, pues entonces la dejé ahí colgando nomás y fin y tengo el polerón que me compré también de Love Yourself de este tú ahí colgando entonces voy a para allá, puede parecer el keko weón bueno, aquí estamos en otro lugar de Los Ángeles que se llama como el barrio de Beverly Hills pero específicamente es como Rodeo Ride y hay como muchas tiendas como de lujo y cosas así, whatever y bueno, vinimos para acá porque la nata quería ver una tienda y eso bueno, aquí vinimos a ver a Vi pero parece que Hoy día no vino a trabajar. Una de las cosas cuáticas que me da cuenta aquí es que no hay como mucho transporte público y lo único que se puede usar es Uber. Así que eso es algo que diría que no me gusta. Ya, les contamos que vinimos a esta esquina Porque en esta esquina j Hop se tomó una foto Y me sorprende mucho saber que hay muchas ARMYs Que también están haciendo lo mismo que nosotros Tomándose fotos en la misma esquina Donde vino j Hop. Pueden pensar, ay como que están locos y la weá Pero no, no es eso Porque es como es como chistoso Saber que en el fondo podemos compartir como los mismos lugares con ellos Ya sea aquí en Estados Unidos, en Chile, en Corea Donde sea Así que realmente es súper chistoso Yo me tomé una foto que se la voy a dejar por acá bueno, acá estamos como en la esquina principal de Hollywood. Ya, llegamos hasta Hollywood, pero les tengo que contar algo súper penca, weón. Sabéis que soy tan ignorante que no conozco a nadie de la, a la gente que está aquí. Como que yo creo que Michael Jackson, a la Britney Spear, a la Cristiana Aguilera, pero weón, hay muchos actores que no conozco, weón, soy demasiado ignorante, lo siento. Acá seguimos caminando por Hollywood. Bien bonitas las calles, te diré, ¿ah? Bien bonitas. <tose> Cachai que yo desde chico juego un juego que se llama GTA y mi favorita es GTA San Andrea que me he dado cuenta de que todo el puto juego está basado en esta ciudad, pero todo, todo me hace recordar ese juego y es brígido. ¿Cómo pueden haber hecho en tanta semejanza un juego, a una ciudad? Entonces, yo realmente estoy así pero living con la vida. Miren la comida que hay aquí, por favor, miren, vamos a ser muy gordos, muy gordos, muy gordos. Otro punto como turístico al que nos han traído es Teatro chino es un lugar que hay que conocer cuando uno viene a Hollywood, por supuesto. Acá está, y ahora siguiente parada. Mickey Mouse, vamos a aprovechar de cruzar aquí, muy bonito todo. Acabamos de llegar al recinto, hay una fila gigante, no sé para qué en realidad, así que estoy súper perdido. Ya está la carpa del merchandising, pero como ustedes saben, hice la compra del merch ayer. Vamos a caminar para allá ahora y vamos a ver qué onda. Oh Dios, China. ¿Te dijiste? No. Yo soy como una otaku de concierto. ¿Por qué? Te sí, mira, Pero son lindas tus cositas. Pero mira a tu alrededor. Ahí está Yuka. Jovi. Chibi Jobby. Finalmente John Kuga Acá está el recinto por fuera, lo pueden ver Y después cuando ya sea la hora para entrar, vamos a entrar Ah no, si te quedas afuera pues idiota Allá la fila está como allá bien lejos Y es todo esto todo hacia allá Y acá adentro está como la fila del merchandising Que se la voy a mostrar Porque también es como muy guau wow. La fila del merchandising como que para entrar Tienes que meterte acá adentro Acá Y tienes que hacer toda esta fila hasta ahí al fondo así que cuando abran stand de merchandising en sus países si es que hacen algún concierto y les dan la opción de ir un día antes por favor háganlo porque realmente hacer una fila antes de un concierto asesina a cualquier persona ya esa es la fila del merchandising pero cuando tú ya llegas acá a los stand, fila que les mostré antes que era como muy larga está por atrás de esas carpas o siempre que haya venta de merchandising un día antes vengan ese día antes porque siempre va a ser mejor otra cosa que también hacen en los conciertos tanto en Corea y aquí en Estados Unidos también lo están haciendo es como este express boot que donde tú puedes comprar en una fila que es mucho más rápida la army bomb y algunos otros productos para la gente que necesita como con urgencia tener la army bomb obviamente comprarlo en estos como boots que son más express eh, siempre es buena idea vemos que estar aquí KBS también acá haciendo un reportaje a las armies de acá de Estados Unidos bueno ya estamos acá a punto de entrar al concierto Ahí están los sistemas de seguridad Primera vez que me toca entrar a un concierto Donde tengo que pasar como por vallas de seguridad y con No sé, como con estas cositas que suenan Como nuevo, pero a la vez bien Porque te sientes súper seguro, pero, pero igual wow. Estoy putamente estresado Porque el concierto va a comenzar como en unos Dos, tres minutos, me ademoré porque Había que hacer otra fila para ponerse como Los brazaletes, que es este brazalete Que está acá, si ¿sí ven, perdí mucho tiempo en eso Entonces, como que ahora tengo que correr Para llegar al asiento y Bueno, ah, wow, estoy estando en un es colapso así que yo sé que voy a llegar bien pero no sé por qué me pongo nervioso weón sí, ya, ya bueno ya bye oh mi dios voy a entrar y quiero que vean mi reacción así que voy a cambiar la cámara de lado ya oh weón es gigante dónde estoy <ríe> wow. Oh, conche, tu madre. Oh, oh estoy en el mío, oh, oh, mi Dios, ya estamos acá adentro. Este es el escenario principal. Esta es la sección C y nosotros vamos a estar allá en la sección A. La nata, ya la vi, está por allá. La voy a buscar. Oye, es gigante este estadio, real que sí. Estoy así como muy... Wow. Ahí estaba. Uh, Hola. El asiento de hoy día es muy cerca a esta esquina del escenario en la que estamos acá. Así que eso, pues vamos a disfrutar el concierto y lo vamos a dar todo. Oh mi Dios. ¡Kim Nam Jun! ¡Kim Song Kim! ¡Mi Young Y! Park Song! ¡Paki Mi! ¡Kimteon! ¡Young Young Good! ¡BTS! Yo no había que marcar presencia. Ya, estamos acá adentro al Ah, tengo muchos nervios, pero bueno, pues, nos vemos Este es el estadio donde va a estar BTS El Rose Bowl de Los Ángeles. Oh, Dios mío santo ¡Oh! parece que iban a abrir con Dionisius Hueón, que es eso Hueón, que es eso Hola, oh, me amo, la mea bola, loco No, no. ¿De auto? Aquí es cuando le hago cosplay a Jorge Solavarrieta cuando Chile ganó la medalla de oro. Sí, bueno, gracias. Conozco también que yo sé que ustedes están esperando que yo haga lo siguiente y sí, lo hice. Weón lo van a hacer volar, weón. Qué hermoso, weón. Oh. Let me know time y tenemos que subir nuestro baile. Lo primero que tengo que decir es que hoy vi a un grupo que nunca había visto antes en realidad Como que BTS acá en Estados Unidos es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a ver en Corea En realidad sí Y yo no sé si usted comparte la misma opinión Pero cuando viajan para acá, o cuando han ido a Latinoamérica, o no sé, cuando están en otros países Son... no sé, son diferentes, son como... No digo que finjan de ser de una forma u otra, pero es como que siento que acá como que uah, se liberan cuático, cuático y mucha gente se da cuenta de eso. De hecho la niña que estaba sentada al lado mío también me dijo así como Aquí es muy diferente BTS a como lo vaya a ver en Corea porque en otra parte Y es verdad Y que sean capaces de adaptarse al mundo Porque finalmente eso es lo que hace BTS adaptarse al mundo Al mundo mío, al mundo de ustedes y el mundo de las cientos de personas que asistimos tanto a sus conciertos o que vemos sus videos Así que realmente me quedo con la mejor impresión del mundo Otra cosa que también necesito contar es que este concierto me causó demasiadas emociones que realmente lloraba, pero loco, así como que no sé. En verdad me está pasando algo en mi vida, que yo no sé lo que es, pero la niña que estaba en la mía me decía así como tranquilísima, te decía así como, bueno, podía parar de llorar y era, como, como, era muy cuático. Y ustedes cachan que yo lloro así como con Fire, con cualquier canción, que es como súper movida, que no hay que llorar y yo lloro. Mi primera experiencia en un concierto acá en Estados Unidos, en otro país que no es Corea ni Chile, y realmente fue muy genial. Así que eso, voy a despedir por ahora este vlog eh, Yo creo que voy a subir una segunda parte del día 2 Así que eso, pues nos vemos Y también aprovechar de darle gracias a todas las personas que hoy día me pidieron fotos Que yo jamás en la vida pensé que iba a pasar Pero sí, acá en Los Ángeles muchas seguidoras como que me veían y me veían fotos Me saludaban, entonces muchas gracias a todas esas personas que están viendo también este video Que probablemente lo vean Eso, nos vemos pronto muchas gracias <risa> O sea, habían dos tickets al lado del escenario secundario y así. ¡Guanchito, toma me ¡Me de mirar! estoy seguro!